...el estrés metabólico, que ah, bueno, a partir de los años 90... ...han inundado nuestro conocimiento, eh, repito, eh, clave la serie gigante... Eh, ...la balanza se ha inclinado a favor o en contra de lo que era solo la intensidad... ...respecto a añadir peso, peso, peso, peso. Sin ninguna duda, yo opino desde, desde el análisis personal en el que el culturismo a día de hoy, los eh, culturistas son más grandes porque se incide más en la hipertrofia sarcoplásmica y no se hace solo como en el pasado, que solo se pensaba en la hipertrofia funcional o hipertrofia sarcomérica. Hoy en día hacemos un entrenamiento híbrido en el que te, trabajamos los dos tipos de hipertrofia y por eso los músculos, pues digamos, son más grandes. Es la suma de la hipertrofia sarcomérica o funcional a la suma de la hipertrofia sarcoplásmica.